si es Ato le cambias a Ico y si es Ito le cambias a Oso de forma tal que si yo necesito una línea de 45 pues apoyo mi escuadra de 45 ¿no? ¿Sí o no? cuando yo apoyo mi escuadra ¿sí? esa escuadra ¿no? me va a decir bien, ¿sabes qué? si tú rayas por acá ¿Sí? si tú rayas por acá este es el trazo pues ¿no? o si rayas por acá ya tienes líneas anguladas ¿no? ¿cuánto es este ángulo? es de 45 grados entonces esta es una línea inclinada Sí, una línea inclinada 18 pulgadas listo y como siempre ya le ponemos check a esta fuerza cuyo momento ha sido generado siguiente componente 20 seno de 30. Y lo que he hecho, porque cuando tienes una fuerza que es distante al punto respecto del cual se toma momentos, a veces tenemos como tip trasladar, porque lo que tú puedes hacer con las fuerzas es trasladarlo a lo largo de su línea de acción. Aquí está, mira. Lo he trasladado aquí. Lo que sí hay que respetar es el sentido, la cabeza de flecha. Y aquí sí si no hay ningún inconveniente en determinar que la distancia es la longitud 5 pulgadas que aparece por aquí. Así que 20 seno de 30, distancia... Y me sale la x. Con el primero. Pensemos qué cosa derivamos. Y me sale 3x cuadrado. ¿Quién tendría que estar aquí dentro para que lo derivemos? Y me salga 3x cuadrado. X al cubo. Mira <ríe> muy bien. Entonces, x al cubo. Aquí, si observan, estamos haciendo un camino al revés, ¿no? Tengo el resultado de la derivada y estoy obteniendo lo que corresponde aquí decrece, aquí crece, aquí crece y aquí decrece el comportamiento de la gráfica tiene dos comportamientos en ella, en una sola, crece y decrece muy bien, a ver, determine los valores máximos o mínimos y el rango de las funciones. Muy bien. Aquí, los coeficientes. ¿Cuál es el valor de A? El valor de B y el valor de C. A ver, ¿qué valores son? Eh, entonces la C sería M a la cuarta más 2M al cubo. 2M al cubo más 7M cuadrado más, 6, más 6M. Igual a 0. Muy bien, acá lo que puedes hacer es factorizar el m. Y aquí sí hay que... Nos vamos a demorar un poco factorizando, ¿no? Sería m al cubo más 2m al cuadrado más 7m más 6. Bueno, y aquí todavía se supone que se puede seguir factorizando porque es una cúbica. Las cúbicas se pueden factorizar. Van a tener una solución real sí o sí. Entonces aquí sería... A ver, ¿cuál sería...?